Una vez creado el proyecto, este, acabamos de hacer el paso 2.1 y 2.2 de, eh, de la guía, no, se nos abrirá una eh, eh, ventana donde ya podemos empezar a modificar y a preparar nuestros datos. Eh, entonces, lo primero que deberíamos hacer es eh, irnos al, al punto 2.3 de, de la guía y ver... ¿Qué valores o qué eh, uh, columnas aplican a cada uno de los casos o de las pautas que se recomiendan implementar? Eh, eh, obviamente tenemos que ir analizando eh, eh, las columnas eh, poco a poco para ver cuáles eh, podemos eh, utilizar y cuáles eh, son eh, susceptibles de realizar este caso. Entonces, bueno... Eh, tenemos eh, la, el P3, el P4, P5, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, el P3, pues serían los nombres de las columnas eh, que no fuesen cortos, o sea, que fuesen cortos y no repetidos. En este caso, pues generalmente se cumple. La estructura vertical del fichero, que sabemos que es así. Así para todos, ¿no? Eh, el valor desconocido eh, se utilizará por, por defecto. Eh, pues eh, este es uno de los ejemplos que vamos a ver. Eh, el tipo de columnas el tipo del dato perdón de cada una de las columnas debe ser siempre el mismo como vemos eh, generalmente pues todas son o de tipo cadena de caracteres o de tipo numérico no hay algo que sea diferente ¿no? eh, el, los campos de texto deben ir entre comillados eh, en este caso eso se utiliza en el momento de la exportación eh, los campos numéricos con valor con separador decimal como vemos aquí en superficie o en, o en, eh, en estas columnas de, de superficie eh, y sin millares en este caso no tenemos ningún valor con millares pero deberíamos ir haciendo pues un, una especie de barrido por todas las columnas comprobando que están que están correctas conforme a este tipo de pautas eh, en este caso eh, vemos que eh, aplican eh, eh, en nuestro caso, dos, eh, los, los dos casos más relevantes. Uno de ellos es el P5, eh, que dice que el valor desconocido por defecto, que será eh, por defecto en cada una de las columnas, si no se conoce el valor, lo que haremos será dejarlo vacío. ¿vale? Como podemos observar y como se puede ver en la guía, en la columna rótulo, eh, si lo ampliamos un poco, tenemos aquí un valor que es por determinar. Esto quiere decir que eh, si uh, vamos a la documentación eh, que proporciona el ayuntamiento, por determinar no es el nombre del rótulo de la terraza, sino que no tiene nombre. Como no tiene nombre es un, un valor vacío eh, y, por, y es un valor por defecto, el de por determinar. En nuestro caso lo que queremos es cambiar este valor por determinar por un campo vacío. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues en la flecha de arriba del rótulo. Eh, lo que hacemos es eh, en la parte de editar celdas le damos a transformar y aquí se nos abrirá un campo, una nueva pantalla donde value eh, tendremos una caja de eh, modificación eh, donde podremos poner una expresión que nos ayudará a cambiar los valores. Eh, en este caso lo que queremos es que cambiar por determinar por un campo vacío. ¿vale? Eh, las funciones que podemos utilizar eh, son las funciones grell que están especificadas en la guía, se pueden hacer muchas eh, funciones diferentes generalmente de tratamiento de strings eh, como eh, replace, eh, split eh, bueno, eh, funciones básicas de tratamiento de, de, de cadenas de caracteres en general en este caso lo que queremos es eh, cambiar un valor por otro, entonces vamos a utilizar replace eh, con un punto y eh, en el primer eh, eh, apartado eh, lo que tenemos que poner es el valor que queremos cambiar, en este caso por determinar, y en el segundo apartado, entre comillas también, el valor vacío. Si cerramos y eh, generamos correctamente la expresión, vemos que en la fila 10 por determinar ya queda vacío. Esto es lo que queremos. Una vez que, eh, que lo hacemos, eh, simplemente dándole a OK, eh, esto se genera y ya vemos que el valor del rótulo Está eh, vacío. Y eh, que hemos en la parte izquierda se van a ir poniendo todos los pasos que vamos a ir haciendo de modificación. Y eh, para en el caso de habernos equivocado o, o poder volver atrás o ver un poco cómo eh, si hay muchos cambios, eh, cómo han ido afectando al, al formato del, del texto. El segundo eh, paso que debemos hacer aquí. Es el de formato de fecha ISO 8601 conformando 24 horas. En este caso hay un campo eh, que si no me equivoco. Uy, eh, debería estar eh, por aquí. Aquí tenemos las fechas. Eh, la fecha eh, en la columna se llama. Eh, fecha, confirmación, de utilidad, eh, decreto, bueno, es esta columna. Esta columna no tiene una fecha correcta porque eh, en ISO, y es lo que necesitamos rep para representar correctamente las fechas en RDF, porque es como se representan, lo primero que va es el año, luego eh, guión mes, guión día. Entonces, debemos hacer exactamente lo mismo que antes, en editar columnas, transformar, pero las funciones que vamos a aplicar aquí van a ser diferentes. ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar es de eh, ser capaces de extraer los valores de año, mes y día para concatenarlos de forma correcta. ¿no? En este caso, si utilizamos la función split eh, del valor y le ponemos entre comillado, el valor por el que queremos que nos separe los, los valores... Eh, pues, como veis, nos devuelve un, una especie de array, una especie de. Eh, eh, donde, donde tenemos lo, cada uno de los valores. ¿no? Para acceder a cada uno de los valores, simplemente recordar que empiezan por cero. Entonces, si ponemos cero, lo que nos va a devolver es el día. Si ponemos uno, nos va a devolver el mes. Si ponemos dos, nos va a devolver el año. ¿vale? Como queremos que sea año, mes, día, lo que vamos a hacer es. Eh, utilizar esta misma función varias veces para coger cada uno de los valores. no Entonces, 1 eh, y 0. Ahora, lo único que deberíamos hacer es concatenarlos. Como veis, eh, de momento no es correcto lo que estamos poniendo porque solo aparece el año. Para concatenar eh, cadenas de caracteres, lo que podemos utilizar es el valor más. Como veis, ya me ha metido el, el mes y si pongo después del mes otro más, me vendería el día. Pero necesito además meter una, eh, un, eh, un guión. En este caso, para meter un guión, utilizo de nuevo las comillas y otro más. Entonces, concateno el valor del año eh, con el guión y ese a su vez con el valor del mes. Lo mismo lo hago para el siguiente caso. Acordarnos de meternos siempre los, los mases porque si no, va, no va a funcionar correctamente. Y eh, ya tenemos generada la fecha eh, de forma correcta. Eh, eh, otra vez dándole a OK. Eh, ya vemos que ha transformado las 299 columnas y ya tenemos la fecha correcta. Y esto es lo que, lo que deseábamos.